Este es un programa realizado por una institución sin fines de lucro. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. televidentes de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría, nuevamente aquí con ustedes para hablar aspectos relacionados al conocimiento gnóstico. Como en otras oportunidades nos está visitando Virginia y bueno, hoy vamos a dialogar con Virginia de un tema que eh, forma parte del, del curso de Gnosis, digamos así, que nosotros estamos siempre brindando en nuestra sede eh, aquí en Tres Arroyos, en la Escuela G158. Eh, el tema lleva como título El camino y la vida. ¿Y ¿Qué es, es? Virginia, el camino y la vida? ¿Cuál es la diferencia es la entre diferencia? una y otra? Bien. Bueno, la vida es, es todo lo que nos sucede en un periodo de tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Uh -huh. Eso consideramos vida. Sí, sí correcto. Eh, desde el punto de vista de la naturaleza, eh, la vida cumple a nosotros una función que es nacer, crecer, eh, reproducirse, envejecer y morir. Esos son desde el aspecto... Digamos, Los distintos de, pasos de que podríamos definir claro. en la, la naturaleza Exacto. de la vida, sí, correcto. Eh, para nosotros, para las personas, la vida son todos es, esos sucesos, eventos, experiencias, historias, fechas, nombres, o sea, todo lo que nos sucede y eh, que se proyecta, digamos, en una línea de tiempo. Correcto. ¿Sí? sí. ¿Se entendió? <risa> sí, sí, perfecto. Bueno, el camino es diferente porque no depende del tiempo, ¿sí? Es, el camino se vive en el instante, de momento a momento, en el aquí y ahora. Correcto, o sea que podríamos decir que eh, hablando desde un punto de vista de que nosotros hablamos dentro del, del, del curso de Gnosis, eh, la, el camino vendría a ser una horizontal, podríamos llamarlo, ¿no es eh, cierto? Claro, la, la vida. La vida, la la vida, vida perdón. Sí, sí. La vida es la horizontal. Claro, que depende dice, del tiempo. Que depende del tiempo, donde dice que transita eh, Vicente y toda la gente, claro. exactamente, ¿no? Es, es decir, así. todo el mundo Anda transita por, por la vida, sí, sí, sí por una sí. horizontal. Claro. ¿sí? Y el camino... Dentro del conocimiento gnóstico decimos que es una vertical, es una vertical claro, que se sí. presenta en un determinado momento. Claro, ¿Y qué sucede ahí? Y el camino aparece fundamentalmente cuando uno, por cuestiones de la misma vida, no uh -huh. entra en una especie de, por decirlo, de una crisis, en la que uno entra en una reflexión y se empieza a preguntar cosas que la vida no puede responder. Es como, es como cuando nosotros decíamos en, en el curso de Gnosis, en el principio, es decir que Gnosis tiene uno de los pilares que es filosofía, ¿Qué? y dentro de esa filosofía podemos decir que eh, es la que toda persona se hace esas, esas preguntas. Esas preguntas ¿sí? existenciales, ¿no? esenciales, digamos, esenciales. digamos así, ¿no? Sí, sí, sí, Entonces sí, cuando una, una persona tiene la capacidad de, de, de ser reflexivo en un momento de su, vida, de su vida, es decir, y hacerse esa pregunta, ¿quién soy?, Claro, ¿De, dónde ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Por qué me pasa tal situación también? ¿Para qué? ¿sí? Claro. Uno se pregunta esas cosas. Y cuando uno, cuando uno se pregunta esas cosas, comienza a transitar el camino. El camino. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer? O hablar? sea, deja de vivir mecánicamente, Ajá. sino que empieza a tomar conciencia de ese Correcto. camino. ¿sí? Bueno, el camino, como dijimos entonces, en el aquí y ahora, y no es más que la vida, la misma vida, pero conscientemente vivida. ¿Sí? No es que uno, porque transita el camino, va a dejar de vivir. La vida va a seguir subiendo. Claro, ¿sí? claro, correcto. Pero uno vive de otra forma, vive más consciente. O sea, uno, uno puede eh, tener una vida, ¿no es cierto?, de la cual aprende. Aprende, claro, sí, sí. Cuando uno transita el camino, ya lo to toma la vida de, como una forma de aprendizaje. O sea, todas las circunstancias que nos pasan en la vida, eh, uno los to las toma desde la conciencia, ¿Sí? Aprende y trasciende eso, esa circunstancia. Claro. No se identifica. Si le aparece un problema familiar o de trabajo, en vez de, como hacemos todo el mundo, ¿no? renegar, quejarnos, eh, uno empieza desde la conciencia a ver por qué sucedió esto, para qué, porque a veces trae aparejado un aprendizaje para nosotros. Claro, correcto. Pero, o sea, empieza a ver la vida de otra forma. ¿Sí? Más Básicamente posible. eso. O sea, transitar el camino sería eh, darse cuenta del porqué, de las cosas que nos suceden, Claro. ¿no es cierto? Y, es decir, como vos bien lo decís, ser más consciente. Sí, sí. Es decir, de cuál sería la posibilidad que se nos presenta de ahí en más. Claro. Más consciente, sobre todo, nuestros estados internos. Uh -huh. Porque, como dijimos antes, eh, para la mayoría de nosotros la vida es como, como esa serie de eventos, de cosas que nos han pasado, de historias, de... De experiencias, pero esa es la parte externa de la película, digamos. Correcto. La, la parte interna son nuestros estados interiores, Ajá. que muchas veces no somos conscientes de esos estados. Y no siempre, digamos, coinciden con los eventos externos. Por ejemplo, uno puede estar en una fiesta, que es un evento externo sí, positivo, alegre, sí, sí. e internamente estar triste, estar preocupado, tener. Un montón sí, de o por ahí bien. tenés un, un problema físico, claro. un, un dolor de estómago. Un dolor de estómago y no disfrutar de Y no fiesta. disfrutar, correcto. Okay. O, sea que, o sea que de alguna manera, para, para poder aclarar un poquito, la vida está dada por una serie de eventos que nos van sucediendo en esa horizontal, en esa, horizontal, en esa mecánica... Claro. Más el estado interno, interno. de la persona claro. en un determinado momento a lo claro. largo de esa trayectoria exacto. horizontal. Que muchas veces, como dijimos, no, no le damos tanta bolilla a esos estados internos. Claro. Como que no le prestamos atención y son fundamentales para ese camino, ¿no? Exacto, exacto, sí. exacto. Eh, ¿Y qué más podemos hablar del camino? ¿A dónde nos conduce el camino? Bueno, el, el camino nos conduce a nuestro, o sea, a nuestro ser. Uh -huh. ¿Sí? Podemos hablar de lo que son los niveles del ser. Correcto. Como dijimos en otras oportunidades, el ser es nuestra real existencia, nuestro Dios interior, nuestra parte espiritual. Correcto. Bueno, y ese nivel del ser está determinado por todos esos estados internos que, que estamos diciendo. Uh -huh. Según nuestro estado interno, de momento a momento es, será nuestro nivel del ser. Decimos ah. de momento a momento porque siempre el camino es en el instante. Nuestro claro, claro. nivel de ser en un, en un determinado momento puede estar óptimo, elevado, sí. y en otro momento, por decirte, en un ataque de ira, sí. ese nivel de ser desciende. Claro, el, a ver, el nivel del ser podríamos decirlo que es, eh, es una resultante, ¿no es cierto?, de, de, de la horizontal de la vida y la vertical del camino, claro. ¿sí?, en sí, un sí, determinado sí. momento de acuerdo a cómo vivimos ese instante, instante de, la vida, de la vida, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. y como vos bien decís, Virginia, porque eso es muy importante recalcarlo, que en el, la necesidad de llegar a través de ese camino a, al ser, a Dios, a no es cierto a esa parte sí. espiritual en nosotros, es necesario tener en cuenta nuestros eh, estamos estados estamos. psicológicos internos. Claro. Es de ahí, donde, claro, donde hemos hablado muchas veces de la, del claro. trabajo, la muerte psicológica. Claro, en ese factor muerte, sí, sí, sí. Eliminando no, todos no. esos aspectos negativos que tenemos dentro, uh -huh, uh -huh. que nos impide llegar a, a, a esa elevación espiritual, a ese, al ser. Allí ah, a ese nivel del ser, claro. que podemos tener en un determinado momento. En un determinado momento. Por eso varía mucho, porque como depende del instante, como dijimos, sí. eh, una persona puede estar en un estado de paz un día que ese nivel del ser, digamos, aumenta. Aumenta al rato se cruza con alguien que, no sé, que lo trata mal y, y le da un, un enojo intenso, y bueno, ahí ya todo ese nivel todo ese que cambió, estaba en cambió, ese momento cambió. Entonces, Ahora, claro, sí, sí, sí, sí. no, lo que quería, lo que quería preguntarte, y a ver, y um, eh, corregime si estoy equivocado. Es decir, mm, como eh, siempre hablamos dentro del conocimiento gnóstico, que mmm, el transitar este camino de la Gnosis, este camino de regeneración, este camino espiritual, está dado por el trabajo interno, el trabajo, sobre claro. todo el trabajo psicológico y la eliminación de nuestros defectos, claro, sí, que claro. son los que nos producen todos los problemas en la vida al ser humano, es decir, una persona que vaya haciendo un trabajo serio sobre sí mismo en el descubrimiento de sus defectos y en la eliminación de los mismos sí. y a mayor cantidad de agregados psicológicos eliminados, ¿no es cierto?, va a tener una capacidad de tener un mayor centro de permanencia en un nivel del ser superior que superior. una persona que no haga ningún trabajo claro, sobre sí mismo. Claro, a nivel ¿Sí? Crisis, sí, sí. Va a estar más estable también, va a tener una conducta más estable. Claro, porque, claro, porque correcto. No, eh, o sea, porque depende, como decís vos, de ese centro de gravedad, empieza a gravitar ahí en, en su ser sí. y no empieza y no depende, sus estados de ánimo no dependen de lo que pase afuera, de claro, claro, claro, claro. Por modo, eso... Porque termina siendo una hoja en el viento, lleva por el viento para... El lado que, digamos, que te lleva. Que es lo que le sucede, como decíamos, al que transita mecánicamente la vida claro. sin pena y sin gloria. Claro, o sea que no sí, aprende sí, sí. absolutamente el lado de lo que le pasa en la vida. Claro. Por eso que uno, es decir, y eso lo vemos, porque nos sucede a todos, ¿cuántas veces tropezamos? Con la Una, misma dos, piedra. tres veces con la misma claro, piedra. ¿Por qué? Porque sí, no aprendemos. No aprendemos. Y tenemos sí. los mismos, digamos, agregados psicológicos, los mismos aspectos internos que nos hacen chocar con la misma piedra siempre. Exacto. Exacto. nos hacen cometer los mismos errores. Por ejemplo, cuando uno tiene eh, el estado interior, es un reflejo de lo que pasa en el exterior. Sí. Digamos que se revela. O sea, lo que nos pasa en la vida sí. es un reflejo de nuestro estado interior. Exactamente. Cuando uno va modificando esos estados internos, empiezan a también modificarse ciertas cuestiones de la vida. Claro. empieza a vos, cambiar. Porque vos fíjate qué interesante, porque si bien es cierto los eventos de la vida necesariamente no van a ir cambiando, claro. pero como cambia nuestro estado interno, interno es decir... Sí nuestra relación con el evento que se va a suceder en la vida va, va, a, ser ser la, va sí, a ser correcto, sí, podríamos va a ser correcto. decir. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Entonces, este... Es como un imán que uno tiene adentro. Exactamente. Sí, como sí. dice un filósofo, ¿no? ¿No es cierto? Don Emanuel Kant. El exterior es el reflejo de lo interior, como claro, vos decías. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, una persona que, que, que tiende a ser iracundo, es muy probable que vaya por la calle y se encuentre con personas que le insulten o, o que atraigan, ¿no? Ese tipo Atrayen. de situaciones que le generen más enojo todavía. La famosa ley de atracción. La ley de atracción. Sí, sí, sí es así. Es ¿Sí? tal cual, así, sí, sí. O sea que... Es muy simple, nosotros somos como un imán. ¿Qué? En la medida que ese imán nosotros lo podemos transformar, ¿no es cierto?, vamos a traer las cosas que son afín a, a nosotros, siempre vamos a traer las cosas que son afín a nosotros. Si nosotros vamos mejorando nuestra calidad de vida a través de, de observarnos, de conocernos, de cambiar y, y de, de cambiar a través de la muerte psicológica, como hablamos en la Gnosis, vamos a tener la posibilidad de que nuestra vida exterior vaya cambiando, nuestra calidad de vida va cambiando, porque las cosas que vamos a traer van a ser cosas distintas, Distinto. positivas, claro. ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Como dijiste recién, eh, lo fundamental es la autoobservación para ver ah, estos sí. estados internos, que es un sentido que la si nos dice que está un poco atrofiado nosotros porque no lo ponemos mucho en práctica. Eh, claro ¿no? correcto. O sea, somos más de observar para el afuera sí. que para el adentro. Entonces sí. muchas veces se nos pasan cosas importantes que son nuestros estados, que no los vemos por, por ese sentido que no, que no lo ponemos en práctica. Por estar sí. tan volcados hacia afuera. Hacia el afuera, claro. ¿Sí? Sí, sí, es sí, más, sí. es decir, siempre, seguramente la mayoría de las veces le echamos la culpa al afuera a fuera, o a la otra sí. claro, las otras personas Claro, a las personas, a todos, pero no, uno nunca se, se hace cargo no, responsable claro. de lo que pasa, y es así. Y es ahí donde tenemos que poner el mayor empeño, claro. en, observar en observar que observar las cosas que, que nos suceden en la vida... ¿Sí? Eh son un, un espejo donde nosotros podemos observar qué es lo que tenemos adentro, ¿Qué tenemos adentro? claro, sí, es así ¿Sí? es la forma, digamos, consciente de vivir la vida ahí donde uno, si uno empieza a tomar la vida de esa forma uno empieza ya a transitar el camino correcto, diciendo. correcto y sí, ese sí. camino, como decíamos, es un camino vertical, la Vertical. No fuera, resulta, del tiempo, claro. fuera del tiempo fuera del tiempo es distante, de momento en eh, momento claro, por eso esa, ese, esa frase en latín que dice car per diem Qué Vive bien. el momento. Vive el momento, sí, Y fíjense sí. qué interesante, porque siempre se ha hablado mucho de vivir el momento. ¿Pero por qué vivir el momento? Porque el instante, el momento, es de Dios. Cuando uno está ubicado en ese instante, en ese momento, en nosotros está presente Dios. No hay nada que nos pueda perturbar cuando vivimos el momento. Y somos capaces de aprender de lo que nos sucede en la vida. Claro. Siempre es muy difícil, ¿no? Difícil, no es tan fácil, sí, no es por fácil. eso uno lo habla así muy fácil acá, sí, sí, sí, sí. pero hay que estar Hay para que estar. En el momento. Sí, sí. Pero es una cuestión de práctica y de técnicas, ¿Y sí? por eso decimos que dentro de la Gnosis tenemos, gracias a Dios, un montón de, de enseñanzas prácticas, sí. sí. muchas prácticas que nos pueden ayudar justamente a corregir esos aspectos en nosotros. Claro, como ¿no? el observador observado, claro. que es la división de la atención, que el observador vendría a ser la conciencia uh -huh. nuestra, que es neutral, uh -huh. ¿sí? Observando a ese agregado psicológico, a ese aspecto nativo que tenemos. Que se está expresando en un determinado momento. Claro, <ríe> se está expresando en un determinado momento. Y eso es la forma de conocernos claro, claro, claro. Ahí uno se conoce y ve qué es lo que se mueve adentro, ¿sí? Sus estados internos. Claro. Y después tenemos también la clave de sol, que es para ubicarnos en el momento presente. Explícamela, como... a ver cómo era. La clave de sol es el sujeto, porque uh -huh. es, son las siglas, ¿no? Sí. Sujeto, que es quien soy. Sí. O sea, uno ser consciente de, de lo que es en uh -huh. ese momento. Eh, objeto que es, eh, que estamos haciendo? Uh -huh. O sea, si estamos acá, estamos con, conscientes de estar acá. Correcto. No estar acá y pensando en otra cosa. Exacto. ¿Sí? Estoy acá y pensando que, que tengo que cocinar. O sea, sí. Ahí me estoy saliendo del momento. Ya, eh, claro. Que ese es el mayor problema que tenemos. Sí, sí, sí, sí, sí es el mayor problema. Y, ¿Y el, el lugar, bueno, ¿dónde estamos? Ajá. En este lugar, ¿sí? Ajá. Sentados, con, grabando. Exacto. Sería como, como una forma de nosotros, o sea, utilizar la técnica de la clave de sol sería una forma de nosotros ubicarnos en un instante aquí y ahora, vivir claro. este momento. Sí, sí, que si uno lo pone en práctica, digamos, asiduamente, de momento a momento, uno termina eh, generando un estado, ese estado de recuerdo de sí, claro. de estar presente. Claro. Eh, significa que uno no, no está dividido, disperso, disperso. uno está presente en este lugar, y eso es recuerdo de sí, no y, olvidarnos Y eso de es recuerdo de sí, de sí, no olvidarse de sí mismo. Fíjense Entonces, que esto es una técnica muy sencilla, uno dice... Clave de Sol. Ojo que no tiene nada que ver con la música, ¿eh? porque uno ya, a veces confunde clave de Sol ¿Cla sí, con música. No, es por las siglas. Es por las siglas. Sujeto, objeto, lugar. Es, es cuestión de, a lo largo del día, acordarse de Sol. Es decir, uno va caminando por la calle, que muchas veces lo hacemos dormidos, distraídos, y uno dice ahí en ese momento, por ahí, se recuerda y dice Sol. Sujeto, mi persona. Objeto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy caminando. No estoy haciendo otra cosa. No estoy haciendo nada más que caminando. El lugar, donde estoy? ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida que nosotros vamos caminando por un lugar? Porque, fíjense, nosotros caminamos y miramos así, este, este, al nivel de nuestra cabeza, de nuestros ojos. ¿Alguna vez nos hemos puesto a observar arriba? Jamás sí, vemos, por ejemplo, jamás. en los edificios, las formas que tienen a veces algunos edificios... ¿Sí? Claro, es decir sí, sí, sí. no estamos acostumbrados a eso y eso es lo que necesitamos necesitamos estar, ampliar, digamos, ampliar sí. nuestra nuestra visión de la claro, vida sí, la vida sí. no es no somos caballitos que nos llevan claro. con anteojeras y vemos nada más que eso claro, sí, sí, sí. ¿Sí? y uno va tan dormido a veces por la calle que bueno cuántas cosas pasan hasta accidentes pasan porque uno está en vez de estar como si con clave de sol sabiendo dónde está Uh -huh. Que está haciendo, que está caminando, uno va pensando en el trabajo, en lo que tengo que hacer más adelante o en lo que pasó con la pelea de mi novio. De claro, que, vamos, pensando. vamos pensando en cualquier cosa, y entonces uno va por la calle como quien dice dormido. Y ahí es donde te... suceden los accidentes. Claro, y la... y... Y... Y... O sea, nos suceden, lo suceden los eventos con las situaciones claro. que, que conllevan claro. a determinados problemas claro. en nuestra vida, claro. ¿no? Sí, sí, sí, por no estar, digamos, ni hablar. De el celular y un montón de sí, cosas bueno, ¿no? ahí tenemos... ¿no? bueno la tecnología no, no contribuye mucho al despertar pero bueno es que, eh, es hay que, que usarla sabiamente también claro, conscientemente como de la misma también. manera que siempre decimos no un claro cuchillo que... sirve para cortar pan claro. ¿no es cierto pero también, también sirve para matar para matar o hacer algún daño, daño ¿no? sí, sí, sí, sí, sí. bueno Virginia Gracias. realmente interesante es decir este da para mucho más como siempre sí, como sí, todo sí. el conocimiento la verdad que siempre nos quedamos cortitos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 Teléfonos 15 52 23 63 15 34 17 42 Mail administración arroba 100 punto com punto ar, tres arroyos Fin Espacio de Publicidad Gnosis TV Un encuentro con la sabiduría Hola amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Eh, nuevamente aquí con Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a seguir dialogando aspectos relacionados al conocimiento gnóstico. Y se me ocurría hablar... Hacíamos unas reflexiones con Gastón y queríamos hablar un poco... Eh, el ser humano, eh, estamos relacionados en la vida, en la vida que transcurre, estamos relacionados y podemos decir que desde el punto de vista del conocimiento gnóstico hay una conferencia que habla del mundo de las relaciones y nosotros podemos decir que estamos relacionados con mm, el cuerpo planetario, o sea, con este cuerpo físico, tenemos una relación con este cuerpo físico, Bien. Tenemos una relación con el medio ambiente, con la sociedad, con el medio ambiente, con la naturaleza, y tenemos una relación con nuestro interior. Entonces, es una forma de poder decir, bueno, eh, ¿cómo estamos relacionados con esos tres aspectos? ¿Qué te parece Gastón? Es decir, este, cuando uno habla de la relación con el cuerpo físico, ¿qué le, qué le tenemos que poner atención cuando, cuando hablamos de eso? ¿Qué te parece? Claro, este, nos damos cuenta siempre... Eh, ¿cómo, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Se sabe uh -huh. que a medida que, que vamos creciendo, cuando uno se alimenta equivocadamente, uh -huh. se nota en nosotros. O sea, de chiquito, ¿quién nos empachó alguna vez? Sí, sí. ¿No? por comer muchas golosinas, eh, muchas cosas que nos caen mal. Este, todos nos damos cuenta que... El, el sedentarismo, la poca actividad física se nota en el cuerpo, que es una mala relación para con nuestro cuerpo físico, ¿no? Eh, así que son cuestiones fundamentales, la alimentación, este, la actividad física para tener un, un buen trato, una buena relación con nuestro cuerpo. Se dice dentro del conocimiento gnóstico que una buena relación con el cuerpo físico eh, tiene como resultado eh, salud, vitalidad. Claro, sí, sí. Ahora vos fíjate, entonces, si sí, sí, una mala relación tendría como resultado la enfermedad. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, y es un poco como vos decís, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Hablando desde el punto de vista de la necesidad que tenemos eh, para poder tener una mejor calidad de vida, nosotros debemos tener buenas relaciones en estos tres aspectos que hablamos hoy. Claro. Empezando por lo que vos decías con relación al cuerpo físico, sí, sí. fíjate la buena alimentación que tenemos que tener. Y ahí es donde tenemos que apuntar, por ejemplo, a, a qué, qué, qué sería una buena alimentación. ¿Qué podríamos decir con relación a una buena alimentación? Y bueno, o sea, si uno evalúa la alimentación que tiene diariamente, este, vivimos corriendo, nos alimentamos Ajá. con la comida más rápida y más fácil de, de, de elaborar o de cocinar, porque los tiempos no nos dan, este, y uno... Si analiza un poquito, sabe que los nutrientes están cada día más este, más reducidos ¿no? en esos alimentos. No es lo mismo comer un choclo cortado de un, de una planta comprado a un verdulero que comprar el enlatado del choclo. Claro, claro, este, claro correcto. Una conserva tiene mucha menos cantidad de nutrientes que, que un alimento fresco. Este, lo mismo con, con un montón de cuestiones alimenticias que, que hemos adquirido con el correo del tiempo. No es lo mismo un, un pollo fresco de campo, todos sabemos que un pollo que ha estado congelado durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, así pasa con, con las harinas refinadas, los azúcares. Este, eh, un arroz integral eh, tiene todas esas propiedades que, que el arroz, eh, digamos, refinado no tiene, que le han claro, sacado todas esa, claro. eh, esas cuestiones que hacen que en el organismo... Eh, las necesitemos y por ahí muchas veces quienes es, este, hacen un, un gasto extra en su cuerpo, tienen que tomar algún complejo vitamínico alguna uh -huh. cuestión es que lo vemos mucho en los deportistas que quizás si tuviéramos una alimentación correcta no, no, no, no sería necesario Exacto. y vos me diste una pauta como para también eh, encauzar un poco el conocimiento a una necesidad muy importante en estos tiempos como me decías al principio no es lo mismo un choclo ¿No es cierto? Un maíz de que lo compramos en, en, este, en una verdulería que un enlatado. Pero tampoco es igual el de la verdulería que si nosotros lo sembramos. Tampoco. O fíjate qué importante, porque incluso en estos tiempos se habla mucho de las huertas integrales, de las huertas, o sea que uno pueda cultivar sus propios alimentos. Claro. ¿sí? Eso, sería una, eso sería casi eh, lo ideal que necesitaría. Sí, ¿no? sí porque la energía eh, eh, que nos da un alimento totalmente orgánico, por así decirlo, no es la misma. Que nos da un alimento que, que no sea orgánico este y que por ahí tiene algún proceso químico para, uh -huh. para el crecimiento o para, para luchar en contra de los agentes climáticos, de los este, de los mismos herbicidas que conocemos, claro, los insecticidas claro, que hacen que, que ese alimento sea digamos modificado y ...y que lo que ingerimos no sea lo correcto para, para nuestra relación con nuestro cuerpo físico. Sí, sí. E incluso lo, ni, ni hablar de los modificados genéticamente, ¿no es cierto? Claro. Los transformados genéticamente, es sí, decir, sí. los... Este, que son los alimentos transgénicos. Los transgénicos, que eso obviamente hace mucho daño a nuestro organismo. Ahora fíjense ustedes que de todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Nosotros decimos buena relación con el cuerpo físico, más, eh, vitalidad, salud... mala relación con el cuerpo físico, enfermedades y un montón de problemas... Eh, es por eso que lamentablemente en la humanidad estamos viendo es decir, muchísimas enfermedades, incluso muchas de ellas casi desconocidas, es decir, o que no, no, no, eh, enfermedades nuevas, porque lamentablemente decir, tenemos mucho, mucha deficiencia en la forma en que nos alimentamos, como lo hemos nombrado recién, y tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no es cierto?, en mejorar aspectos relacionados a la alimentación, porque tenemos que tener una buena relación con nuestro cuerpo físico, es la base para la vida que tenemos, ¿sí?, es decir, nosotros necesitamos cuidar nuestro cuerpo claro. físico. Y no entramos a hablar ni siquiera, simplemente lo nombramos, el tema del sedentarismo, ¿no es cierto? De, de, del ejercicio físico, sí, sí. de la buena respiración, ¿no? Sí, sí, seguramente. Eh, todos sabemos que hasta cualquier vicio, este, mala costumbre, como el cigarrillo, por ejemplo, ¿No? daña muchísimo sí. nuestro cuerpo. Este, todos los fumadores saben que, que se dañan su cuerpo y. el no sé, por decir un porcentaje, el 95% quiere dejar fumar sí. porque saben que es dañino. El tema es que, bueno, son adicciones que, que después de cierto tiempo son cuesta, difíciles de, cuesta. de trabajar. Pero vos fíjate que siempre aquí podemos hablar de algunos aspectos de, de eso, del trabajo, sobre los vicios y sobre los aspectos negativos que uno tenemos y volvemos a recalcar, recalcar lo que nosotros siempre hablamos de la muerte psicológica, ¿no es claro. cierto? es decir, nosotros debemos conocernos mejor, y, y en ese conocernos mejor, cuando siempre hablamos dentro de la Gnosis, que uno dice conocerse, y uno piensa que conocerse es simplemente conocer la parte psicológica, no, también es conocer nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico nos da eh, señales de enfermedades claro. y determinado tipo de cosas que nos están por suceder, y tenemos que prestar atención, es decir, no quiere decir que uno, o sea, debemos ir al médico, debemos hacernos este, exámenes periódicos como para saber qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo físico, en nuestra máquina humana. ¿no? Tenemos que mejorar nuestra relación con el cuerpo físico. El cuerpo físico es la base de la vida que existe en nosotros. Si no, fíjense, cuando uno está enfermo, qué ganas de hacer cosas, qué ganas de... de... No, perdemos hasta muchos aspectos relacionados a la alegría de vivir. Y cuando uno tiene salud, eso cambia totalmente. Entonces, ¿por qué no buscar siempre la forma de mejor relacionarnos con nuestro cuerpo físico a través de cuidar el cuerpo físico? Gastón, la segunda relación que es con la sociedad. Claro, la relación ¿Qué podemos decir de eso? Con nuestro entorno. Este, hay una conferencia en la que se me viene a la mente que nosotros siempre hablamos de, de la conciencia, o sea, uh -huh. de, de los alimentos que recibe la persona y que una... De, de esas son nuestras impresiones ¿no? sí, recibimos de nuestro sí. entorno. siempre decimos que no tenemos un aparato digestivo para digerir claro. esas impresiones y, y nuestro entorno genera impresiones en nosotros que a veces no podemos digerir porque nuestra conciencia decimos en la Gnosis que está dormida ¿no? uh -huh. este, bueno el entorno también es algo que, que normalmente nos damos cuenta de, de, de cómo nos relacionamos de nuestro trabajo, nuestra familia, eh, y, y podemos elegir un poco quizás hasta, hasta con quién y, y cuándo relacionarnos, y a veces no. Y, y ahí está también el trabajo que debemos hacer para, que, para tener armonía, ¿no? Uh -huh, claro, correcto. Este... Y vos fíjate que, es decir, lo que vos estás diciendo, que tenés esa relación... Sí. Con, el, con la sociedad, con las cosas, con las personas con las cuales nos movemos en la vida, es decir, este, es esa relación con, con, la, con, el, con el medio ambiente, con el exterior, ¿no? Y volviendo a, a qué pasa cuando tenemos una buena relación con eso y qué pasa cuando tenemos una mala relación. Cuando tenemos una buena relación con las personas con las cuales convivimos, con las que trabajamos, con nuestras, con nuestro, en nuestro hogar, en nuestro, qué yo, en el entorno donde vivimos, cuando tenemos una buena relación estamos bien relacionados con la sociedad, no tenemos problemas en la vida. Claro. Pero cuando estamos mal relacionados, cuando nos peleamos siempre en nuestro trabajo, cuando en el hogar estamos siempre peleados o mal, de mal humor, etcétera, etcétera, tenemos problemas en la vida. Entonces, necesitamos, de la misma manera que decíamos, buscar una buena relación con el cuerpo físico para tener salud, buscar una buena relación con el exterior para tener mejor calidad de vida y no tener problemas en la vida. Ahora bien Siempre sabemos que nosotros no podemos cambiar a los demás. Claro. Entonces, ¿dónde empieza el trabajo para bien relacionarnos con el exterior? Sí, en cambiar uno. En cambiar uno. Sí, sí. Entonces. Sí, sí. Cambiar la forma en la que tenemos de relacionarnos, o sea, hay como decíamos, a veces uno no puede evitar relacionarse con ese compañero de trabajo, digamos, que, que nos molesta cuando dice sí, su chiste lo que sea, de todos los días. Sí. Este, entonces, bueno, ahí está el transformar las impresiones que hablábamos recién, de empezar a, a, a ver si podemos digerir esas situaciones para dejar que nos moleste, dejar que nos moleste, claro. Exactamente. Hacer que no nos afecten, digamos, esas situaciones. Y esa sería la forma de ir produciendo una buena relación con el exterior a través de un cambio claro. en nuestro interior. Sí. Entonces, pero fíjate que hay otra cosa importante también hablando de la relación con, con el exterior, con la, con la sociedad, cuando hablamos de una relación con el, con el medio ambiente, también tenemos una buena, una mala o buena relación con la naturaleza que nos rodea. Claro, sí. Y ahí es explica, o sea, podemos hablar un poquito, ¿no es cierto? Sí, sí, seguramente. Eh, no es lo mismo, digamos, vivir en una ciudad altamente contaminada con el humo de los autos. Uh -huh. que vivir digamos en el campo con muchos árboles Exacto. todos sabemos que la oxigenación de que produce una caminata en un lugar donde hay muchos árboles no es la misma que una caminata en la ciudad claro. este, siempre hablamos de las respiraciones en la Gnosis este, como un alimento fundamental para nuestro cuerpo físico y para nuestra parte interna también y sabemos que la naturaleza nos brinda muchísimas posibilidades de, uh -huh. de regenerar, eh, de regenerarnos todo por completo. Este, hasta se me viene a la mente ahora la energía, eh, este, esa que, que tenemos cuando nos agarra corriente algo. La estática. La estática, uh -huh. esa energía estática, sí. que uno solamente descargándose en un lugar... Donde haya tierra, pasto, sí. ya estaría descargado Ya como que se, se libera de sí. algo, ¿no? Se, se, se limpia, ¿sí? De esa, de esa energía que nos, a veces nos satura, ah. ¿no? Eh, sí, la naturaleza es fundamental para, para y, la salud. Y ahí tenemos una buena relación con la naturaleza, claro. cuando aprovechamos la naturaleza. Claro. No cuando la destruimos. No. Y ese es el problema que ha tenido el hombre con, lamentablemente en estos tiempos, y uno lo ve... No tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta cómo el hombre, la humanidad, ha estado mal relacionado con la naturaleza. Porque ha destruido la naturaleza, sí, sí. ha talado bosques, ha contaminado ríos, mares, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una mala relación con la naturaleza. Como consecuencia, la naturaleza reacciona. Y es lo que está sucediendo. Entonces, de ahí la necesidad de estar bien relacionados con la naturaleza. Claro. Para mejorar nuestra calidad de vida, físicamente e internamente, ¿sí? Y vamos a la tercer tipo de relación, que es nuestra la relación con nuestro interior. Claro, esa normalmente se nos pasa por alto, a todos. Nos damos cuenta cuando nos enfermamos, nos damos cuenta cuando por ahí nos salimos mucho al sol y un día salimos un día soleado y sentimos que nos quemó, ¿no? Sí. Porque el entorno, digamos, ese día hacía mucho calor. Pero para adentro miramos poco. Miramos poco. Este, y ahí quizá vienen problemas que, que no podemos solucionar con un remedio o, o con una salida a la naturaleza. Uh -huh. este. y bueno, la Gnosis nos propone, nos da herramientas para, para empezar a, a ver para adentro, ¿no? Este la autoobservación es una práctica claro, claro, claro. que la NOSI nos propone, que hemos hablado en otras uh -huh. conferencias. Sí, sí, sí. Este, que se trata de empezar a, a separarnos entre nuestra parte interna y, y la parte exterior, ¿no? Empieza, nos enseña a empezar a, a ver todas esas cuestiones. Ese mundo interior. Ese, mundo interior, Ese es. mundo interior, que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, que podríamos decir que es más amplio que el mundo exterior. Y fíjense en qué, qué este, paradoja, ¿no? Porque nuestros sentidos, los cinco sentidos físicos que conocemos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, nos permiten traer hacia nosotros lo que tiene que ver con el exterior. Claro. Pero no tenemos una capacidad de ver ese mundo interior. Pero si nosotros desarrollamos, como la Gnosis nos enseña, a descubrir a través de la autoobservación ese mundo interior, empezar a conocer el mundo astral, el mundo de los sueños nuestros chakras, donde están esos sentidos internos que nos permiten descubrir ese mundo interior, vamos a descubrir que en ese mundo interior tenemos las herramientas para poder solucionar todo. Entonces, qué importante, ¿no? Tener una buena relación con nuestro mundo interior, porque ahí adviene la luz, claro. la conciencia. Si nosotros no tenemos relación con el mundo interior, no tenemos luz. Porque la luz viene de adentro hacia afuera. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Eh, Ahora se me viene a, a la mente el hecho de la intuición, por ejemplo. Ah, claro, claro. La, la intuición es un sentido, digamos, que todos tenemos. Uh -huh. Algunos un poquito más desarrollado que otros. Pero sabemos que todos alguna vez tenemos certeza de algo. Eh, sin haberlo podido comprobar con, con nuestros cinco sentidos. Uh -huh. ¿no? esa, esa corazonada, digamos. Claro, ¿no? sí, sí. Eh, ¿Cuántas veces, si uno se pone a pensar y dice, puedo llegar a desarrollar la intuición, podría solucionar problemas? Eh, que reales de nuestra reales, vida, sí, real. sí. Que no tienen explicación. No hay una explicación científica claro. concreta porque es de nuestro mundo interior. Ah. ¿sí? Gastón, eh, sí, la verdad que, eh, buenísimo, ¿no? Es decir, este, la necesidad de conocer estos tres tipos de relaciones nos ayudan verdaderamente a mejorar mucho de nuestra calidad de vida. Así que te agradezco muchísimo es decir este, este espacio y bueno, y seguimos, vamos a seguir charlando, ¿no? Eh, bueno, bueno, gracias. No, por favor. Eh, nos vemos en el próximo espacio. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría, espacio de publicidad. La mejor inversión, venta de lotes a altos de cabaña. Avenida Ponce del 700 al 850. Todo en cuotas. Agua corriente, red eléctrica, escrituración, forestación, alumbrado y cloacas. 2983 23 65 Y sería La Estrada un lugar de encuentro. Venga a disfrutar las mejores pizzas y empanadas de Tres Arroyos. Colón 501.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 Espacio de Publicidad Gnosis TV Un encuentro con la sabiduría Estimados amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Estamos nuevamente aquí con ustedes y en esta parte del programa vamos a dialogar este, con relación al conocimiento gnóstico, siempre, por supuesto. Y está con nosotros Matías. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, buenas tardes para ustedes y bueno, para toda la, la teleaudiencia. Bueno, eh, el, como siempre venimos este, haciendo en, en, esta, en esta parte del programa, es decir, este. Vamos a introducir un poquito con el tema que vamos a ir tocando. El tema que vamos a tocar hoy eh, tiene varias aristas, ¿no es cierto? Pero es importante eh, entender o tratar de que llegar a, a comprender estos aspectos que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida con relación a conocer más el porqué de las cosas que nos suceden el porqué de la creación el porqué del universo de la existencia y un montón de cosas y ese tema que como siempre decimos también lo podemos ver en, en los cursos que nosotros dictamos este de gnosis eh, tiene como título evolución e involución ¿sí? eh, ¿Qué podríamos decir de esas dos palabritas, eh, Matías? Bueno, Horacio, como vos decís, la, la evolución y la involución son, eh, como se podría decir, eh, son una misma cosa en ese uh -huh. sentido, ¿no es cierto? Uh -huh. La evolución, ¿qué quiere decir evolución? La evolución es lo que va avanzando, lo que va... Eh, mejorándose ¿no, cierto? Uh -huh. a través del espacio y el tiempo. Por sí. ejemplo, eh, la vida, los planetas, el sistema, todo uh -huh. va evolucionando obviamente, para, para, va, va avanzando. Digamos. Uh -huh. Y la involución es lo contrario a la evolución, obviamente va restando. Correcto, ¿no, correcto. Eh, nosotros podemos decir que dentro del conocimiento gnóstico siempre hablamos cuando comentamos este tema que evolución existe, o sea, ejemplos de evolución lo encontramos, en por ejemplo, en el día, cuando amanece, cuando llega a un punto del, del mediodía, y después la involución vendría a ser la parte donde, donde llega la tarde y se después la noche, ¿no es cierto? Exactamente. Y esos, esos procesos están eh, evolutivos e involutivos, lo encontramos también en una planta que nace, crece, se desarrolla, llega a un punto máximo y después se decrece acuerdo. hasta que se marchita y muere, ¿no es cierto? Exactamente, o es sea, así. Eh, podríamos decir que es el eje mecánico de la naturaleza. ¿sí? Tal cual, exactamente. Como vos lo decís, eh, todo va, va... es como Lo vemos en la, en la vida, en todo, obviamente, uh -huh. que, tanto la evolución como la... Bueno, la evolución... Vos lo, pusiste el ejemplo del día, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué trae como consecuencia esto? Desde el punto de vista eh, gnóstico hablando. Uh -huh, uh -huh. Evolución, podemos decir... Vamos a hacer un... un un pantallazo de lo que es, digamos, el tema. Sí. Eh, si bien habíamos hablado en los, distintas, eh, en los distintos otros programas de lo que es la esencia, la parte del ser y todo, todo, todas estas cuestiones, uh -huh. nosotros tenemos que ver que la esencia viene a la Tierra al uh -huh. momento y arranca como un mineral. Ajá, correcto, correcto. Ese es el primer paso de esa chispita divina que cada uno de nosotros tenemos. Exactamente. Esa chispa divina viene acá y arranca como mineral, un estado de piedra, por supuesto, correcto, como mineral. Correcto. Y ahí arranca el proceso de evolución uh -huh. de, esa, de esa esencia, de ese, de ese ser, que va a ir conquistando los distintos reinos para eh, ir eh, evolucionando y así poder revolucionarse re es ¿no ¿cierto? Uh -huh. este, ¿Qué quiero decir con esto? Arrancamos como un mineral. Sí. Va conquistando ese proceso de mineral y pasa al estado vegetal, uh -huh. ¿no es cierto? Y así va tomando, va conocimiento, eh, conociendo, tomando conocimiento de cada estado que le va tocando y va tomando conciencia de lo que le decimos. Correcto, ¿no correcto. Este, pasa al estado mineral, vegetal y ahí va subiendo. Sí. Animal sí. hasta que llega al estado humano. Al reino humano. O sea que, de alguna manera, para, para ilustrarlo a los amigos televidentes, de después vamos a poner unas placas sí, sí, de decir este, ilustrativas de esto, porque está bueno conocerlo. Est esta teoría, ¿no es cierto?, de la evolución y la involución, tiene eh, dos acepciones donde nosotros tomamos este conocimiento, y es la ley de transmigración de las almas de Krishna y también la ley de mente psicosis de Pitágoras. Fueron quienes de alguna manera eh, eh, dieron a conocer lo que es el proceso evolutivo e involutivo de la vida, de la esencia, de la parte divinal en cada uno de nosotros. O sea, como vos bien lo decís, Matías, es decir, ese primer proceso evolutivo, ¿no es cierto?, para poder llegar a, al estado humano en el cual nosotros nos encontramos, pasa por esos reinos que vos nombraste. Exactamente, ¿no pasa hasta que llegamos a humanos, ¿no humanos, Ahí, para todo eso, eh, el alma uh -huh. va allá, conquistó todo y conoce todos los... Eh, los aspectos de, de distintos Bien. reinos, reinos, sí. ¿no es ¿cierto? Para poder, obviamente, pasar a ser humano, que correcto. es ya, digamos, el rey de la tierra, correcto, ¿no es ¿cierto? Por eso, Matías, es decir, podemos decir que en nuestro interior está todo ese conocimiento, toda esa sabiduría relacionada a los elementos de la creación. Exactamente. Por eso, cuando hablamos de esos elementos, tierra, agua, aire y fuego, son partes de nuestra naturaleza, de nuestra constitución interna. Nosotros hemos pasado, somos parte de la naturaleza. Tal cual. ¿Mm? Es decir, este, entonces, llegamos al estado humano, ¿sí? ¿sí? Es decir, este, en ese estado humano, ¿qué dice esa ley de transmigración de las almas? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué, O sea, en, en ese estado humano, ¿qué, qué, ¿cómo sigue el aprendizaje en el estado humano? Exactamente, bueno, en el estado humano, eh, ya ahí es como que el reino natural ya uh -huh. o sea, lo suelta al humano sí. y él arranca su, su evolución, su evolución uh -huh. ¿no es cierto? este ahí donde eh, empieza a avanzar, digamos la, a, a pasar por la vida uh -huh. y empieza a, a, a transcurrir y bueno, es ahí donde por ahí empiezan todos los distintos sucesos y si eh, esa chispa por ahí no está consciente, se empieza a dormir uh -huh. y ahí empieza todo el el enredo, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos vamos durmiendo. Uh -huh. Nos vamos durmiendo. ¿Y qué, qué pasa? Nosotros tenemos ciertas vidas como humanos, ¿no es cierto? Ajá. Este, ¿Cuántas cantidades de vidas tenemos como humanos? 108, 108 vidas como humanos. Vida, eso dice la ley de transmigración de las armas. Exactamente. ¿correcto? Nosotros tenemos 108 vidas como humanos. Oportunidades. Oportunidades de poder por... realizar, de conquistar el ser, de poder ¿sí? volver a integrarnos. Ajá. Y si en esas, obviamente, 108 vidas eh, no hicimos un cambio, un camino a seguir, uh -huh. ahí arranca el retroceso, la evolución. La evolución. Exactamente. Ajá, ajá. O sea, fíjense en que también esto lo podemos eh, clarificar en un conocimiento que tiene que ver con la famosa rueda del samsara, de la cábala hebraica, con ¿no? ciertos distintos tipos de conocimientos relacionados a esa rueda que está constantemente girando, en el arcano 10 del tarot, habla de justamente ese proceso de evolución e involución con una rueda del samsara, que es una rueda que gira constantemente, donde está el proceso evolutivo y está el proceso involutivo. Exactamente. O sea, eh, de alguna manera nosotros pasamos por todo eso para, para que esa parte de Dios que se incorporó en nosotros aprenda. aprenda o sea, nosotros venimos a la vida a aprender. Tal cual. Uh -huh. A un propósito, que con es aprender propósito. para volver a integrarse. <risa> Claro, claro, para poder salirnos de la rueda, porque en realidad cuando nosotros hablamos claro. de una rueda, estamos hablando de una mecánica, ¿sí? Como la rueda de un auto, como la rueda de cualquier rueda gira mecánicamente. Si nosotros no producimos algo en nosotros, obviamente vamos a seguir transitando esa rueda. ¿Y qué dice la ley? ¿Te acordás, Matías? ¿Qué dice la ley de transmigración de las almas con la cantidad de vueltas que da esa rueda? Y la rueda da mil ciclos. 3.000 ciclos. mil o sea, ciclos. O sea, fíjense ustedes lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Lo que dice esta ley de transmigración de las almas. Nosotros, eh, o sea, de Dios sale una chispita divina, la esencia, se incorpora, como decía Matías, en un mineral, evoluciona en un mineral vegetal, animal, llega al reino humano, pasa por el reino humano durante 108 días y después viene la involución. involución. ¿Y qué pasa en la involución? En ¿Por? la involución, es, obviamente, como nosotros pasamos por todos esos procesos, volvemos a pasar por lo mismo. Al revés, animal, vegetal, hasta volver a llegar a mineral. ¿Por qué involucionamos? ¿Qué dice la ley? ¿Por qué involucionamos nosotros? Porque nosotros, a medida que pasaron esas 108 vidas, sí. obviamente, si no cumplimos con el proceso sí. del de cual venimos, obviamente nos cargamos con un montón de, de, de, de cosas malas. Eh, los famosos defectos exactamente, Exactamente, de los famosos agregados, sí. vicios, defectos. Que obviamente que hay que volver a limpiarlo para que esa alma vuelva a estar limpia claro. y vuelva a arrancar el proceso. Claro, correcto. Eh, a, ahora, vamos siguiendo, siguiendo para que la, los televidentes nos entiendan. Eh, vino un aprendizaje, esa parte de Dios que se incorporó en una, en una piedra, pasó después de aprendiz, aprender todo lo que la ley rige con relación a ese elemento mineral, pasó al reino vegetal... Después posteriormente aprendió todo lo relacionado al reino vegetal, pasó al reino animal, aprendió todo lo relacionado al reino animal, se incorporó en un estado humano, pero lamentablemente, como somos, es parte de esto que estamos hablando, es parte de la mecánica, eh, creamos los famosos agregados psicológicos. psicológicos como humanos mano. nos vamos cargando de todos esos aspectos negativos, y pues, es obviamente por una cuestión de que. Por una cuestión de, de que la conciencia se duerme se va durmiendo. Claro, se como lo, durmiendo. lo hemos hablado en otra oportunidad. Exactamente. Sí. Por eso eh, están que nosotros tenemos que salir a, a hacer los famosos tres factores de la revolución de la conciencia. Ajá, a ver, como, como, eh, o sea, eso como, como humanos podemos lograr salirnos de la rueda. A través de esos tres factores. Correcto. Nosotros salimos a, de la rueda a través de esos tres factores, que es morir, nacer y sacrificio. Ajá. ¿Qué quiere decir con esto? Morir eh, morir a través de, de la mente, no es cierto, cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Uh -huh, ahí ya estamos muriendo, digamos, estamos empezamos a, a matar esas cosas que por ahí no nos hacían mal, que obviamente nuestros defectos, nuestras cosas feas que nosotros cargamos, sí. uno las empieza a, a dejar, empezar a, a, a ver a cambiar, de, a cambiar, a producir de, un de otra manera. Entonces ahí se produce la muerte. Ajá. Esa muerte psicológica. Esa muerte psicológica, correcto. Esa muerte psicológica. Y ahí empezamos a nacer. Ajá. ¿No ahí sabes? se va desarrollando algo nuevo en nosotros. El que puede crearse, puede recrearse, puede regenerarse. Y entonces ahí producimos lo que es, que nos salimos de esa ley mecánica, producimos lo que es la revolución. Exactamente, ahí está. Ahí está. Evolución, involución y la revolución. la revolución. A esa revolución, a esa revolución de la conciencia. Eh, nacemos con eso nuevo, ¿no uh -huh. cierto? con un panorama distinto este, al cual empezamos a, a trabajarlo y granito de arena, trabajo de hormiga. Sobre pero, nosotros mismos. Sobre nosotros sí, mismos, sobre... obviamente, sobre nosotros sí. mismos. Hasta que, bueno, eh, se llega a la revolución. A la revolución en la conciencia. A convertirse verdaderamente en el hombre verdadero. Ese hombre que siempre buscaba Nietzsche. ¿No es cierto? Ese claro. hombre, ese hombre verdadero. Ese hombre verdadero es, somos nosotros mismos produciendo un cambio profundo sobre nosotros mismos. Entonces nos vamos a salir de la mecánica de la naturaleza, de la rueda del sansal. Exactamente. ¿Sí? Ahora, si no hacemos eso, sí, sí obviamente, sí. volvemos para atrás, involucionamos. Involucionamos. Exactamente. Ahora. Justamente la involución, dice la ley de transmigración de las almas, que el proceso de la involución es en ese famoso mundo sumergidos, mundos infiernos. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo lo, lo que nosotros vamos cargando en el estado humano, nuestros agregados psicológicos, si nosotros no los eliminamos, la naturaleza se tiene que hacer cargo de eliminarlo. Exactamente. Nos tenemos que depurar. Por eso dicen que en la involución, que es los mundos de infierno, no es un castigo. No, no, sino que es otro aprendizaje más. Otro aprendizaje, o, sí. o una purificación. Para que una eso limpieza. vuelva. Es, es, se, se limpia para que eso vuelva de vuelta, bueno, otra oportunidad más. Y así. En, en esas 3.000 en vueltas. En esas 3.000 con las 108 vidas. con Cada 108 vidas. Eh, bueno, todo un proceso que realmente es decir, no, no, nos lleva a entender que. que eh, como seres humanos, uno habla muchas veces, que este, uno dice, a ver, esta vida, o me pasan tantas cosas en mi vida, o hay personas que le pasan cosas muy negativas en la vida y otras personas tienen una vida maravillosa. Cuando uno lo piensa desde esta única vida que nosotros tenemos, que pensamos que es la única, obviamente no encontramos explicación a esas cosas. Tal cual. Ahora, cuando entendemos que verdaderamente después de esta existencia, de esta vida, existe otra, con otra posibilidad más, otro aprendizaje más, otra Ajá. posibilidad de, aprendiz, de aprender, es decir, que si nosotros no la aprovechamos, obviamente vamos a ver cargados, cargados. Tal cual, exactamente. Por eso hay que, hay que tratar de, de ese poquito, de ese cambio, de ese día a día, de mm. ir cambiando esa manera de, de pensar, de ver distintas las cosas, de relacionarse con la naturaleza, que hay un entendimiento, que para algo están... Que, que es parte de nosotros eh, nosotros tenemos el poder sobre la tierra por una cuestión de que tenemos el intelecto, pero hay que integrarse, hay que, hay que ir cambiando esa manera de pensar, para poder eh, hacer ese, cumplir esos tres factores de la revolución de la conciencia morir, nacer y el sacrificio por la humanidad el sacrificio tiene que ver con, obviamente no es que vamos a hacer obviamente sacrificarnos por los demás por ayudar, ayudarnos, obviamente volvemos a lo mismo, a las plantas a los animales, ayudar a los que se pueda, este, un ejemplo, por ejemplo, de un sacrificio, eh, en todo momento existe sacrificio, por ejemplo, en, el, en los vegetales, en el, uh -huh. las hierbas, obviamente los animales las comen, sí. y ese pasto está se sacrificando sacrifica, para, para que se alimente claro, claro. y el alimento, o la vaca, se engorda, se cría, para que después nosotros la consumamos, ah, y es todo un proceso. Un proceso de... de, de, de este de sacrificio de algo en pos de algo superior o algo distinto. Tal. Y vos fijate que cuando hablamos de sacrificio eh, es como dar entregar algo, dar algo. Exactamente. ¿no es cierto? Y hay una ley cósmica que es, es la ley del dar y el recibir, que es la misma de este sacrificio. Exactamente. Cuando uno da y, o sea, eh, da desinteresadamente, se ofrece desinteresadamente. Tal cual. El, el universo dice conspira para que todo se equilibre ¿no? entonces eso vuelve a lo nosotros. que recibís exactamente. Exactamente. exactamente obviamente y hay que como decís vos dar eh, sin esperar recibir algo claro, porque claro. no voy a estar esperando eh, a ver que haya una viejita en la esquina para poder cruzarla para que bueno me de... no no eso tiene que salir natural ya sale solo este y bueno van cumpliendo sus procesos hay que también para hacer un pantallazo... por ahí que para no afirmar a lo que dice la ciencia no es que nosotros de animales pasamos a humanos, ajá, eh, porque ajá. por ahí hay quien ciencia que dice que venimos del mono, sí, ¿no sí cierto. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Eh, lo que lo que va evolucionando en nosotros es, es, es el alma, ah, eh, claro, el claro. alma. Nosotros el humano eh, viene de las distintas razas, claro. ¿no claro, cierto? claro pero bueno, abrimos claro. un, un abanico para, para poder ahí, seguir investigando, para seguir investigando, ¿no? ¿cierto? Este, así que, pero bueno, este, básicamente es eso. Eh, evolucionar, conocer todos los distintos aspectos, reinos, Ajá. pasar a humano, sí. aprender eh, ahí, lo aprender de, lo que tenemos lo que, no. que... Exactamente, poder y ahí poder salirnos de esa rueda y si no, obviamente, si no la cumplimos la promesa, volvemos no, para atrás. A la evolución. Exactamente. Ese es todo el proceso que, como decíamos al principio, tiene que ver con la famosa ley de transmigración de las almas de Krishna o la ley de metapsicosis de Pitágoras, que son las dos teorías con relación a este proceso evolutivo e involutivo de la esencia, de esa parte espiritual divina en cada uno de nosotros, nuestra alma, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, Matías, te agradecemos infinitamente la, la presencia. Y bueno, si Dios quiere vamos a seguir dialogando Y ese tema que vos nombraste Que tiraste ahí la piedrita Con relación a las razas ¿sí? Es decir, que poblaron este planeta Es un tema que también lo podemos dialogar en otro momento Porque es muy interesante si Dios quiere Bueno, gracias te agradezco al espacio Agradezco a, a la gente eh, Por quitarles un, un ratito de tiempo Y espero que, que, bueno, que haya sido eso ¿verdad? Muchas gracias No, gracias a vos Gnosis TV, Un encuentro con la sabiduría Espacio de publicidad. Pintura de obras Gastón Pafundi. Teléfono 1564-8859. Endubidos, atinados, hidrolavados, aplicación de revestimientos plásticos. Todo lo que usted necesita para su hogar, su comercio, su industria. Estudie Gnosis Ciencia, arte, filosofía.